Up to the summer band law, there is a Harriet Gottmali Muy de noche estando en la casa paseando en coche. Muy de mañana o muy de noche estando en la casa paseando en coche. Se escucha mucho un gran programa Cristo libera así se llama. Se escucha mucho un gran programa Cristo libera así se llama. Se escucha mucho al hermano Roger hablar de Cristo a las naciones. Se escucha mucho al hermano Roger hablar de Cristo a las naciones. ¿Y qué dice Roger? Cristo Y los coordinadores. Cristo Y todas las escuelas. ¿Qué dice Cristo libera ¿Y los coordinadores? Cristo libera ¿Y todas las escuelas? Cristo libera Cristo libera en tu país Liberación y sanidad Mucha gente ha encontrado en este canal Liberación y sanidad Mucha gente ha encontrado en este canal